Buenos días, soy Anna Bigotti, de la clase IV del Código Carlo Carlotenca de Milano y este año, junto con mi clase, participamos en el proyecto PCTO Reeduco. Las conexiones se realizaron a través de la plataforma Zoom y durante este camino hemos realizado seis lecciones en las que hemos tratado temas que son a la base de la seguridad de los datos personales y de los datos de Internet. Hemos analizado y descrito qué son estos datos, por qué se solicitan, cómo son obtenidos de las empresas interesadas y por qué están interesadas en esto y cómo son tratadas. Hemos hablado de privacidad y cómo protegerla. También hemos visto cómo protegernos en los perfiles sociales. Perché, molte volte, al tener perfiles pubblici e, tanto visibili per tutti, è più facile recuperare il nostro status personale senza il nostro consentimento. Hola, soy Alessia Mongiardo del Collegio Carlo Tenca. En este proyecto, tratamos el tema relativo al currículum vitae, especialmente qué es y cuántos tipos hay hoy en circulación. Después, tratamos el tema del orientamiento universitario. Y, trámite preguntas y nuestras respuestas, cada uno comprendió su capacidades y su habilidades para un futuro en el mundo del trabajo. Todo esto fue acompañado por trabajo autónomo y en grupo. Trabajo autónomo en el que cada uno ponió a prueba sus capacidades y trabajo en grupo en el que chicos de diferentes escuelas que nunca se habían conocido trabajaron en equipo. Esto para similar un mundo del trabajo en el que gente y colegas que no se conocen trabajan en grupo. Este proyecto fue bien realizado y bien hecho, eh, sobre todo por su organizaciones y la profesionalidad de sus eh, organizadores. El proyecto fue bien realizado pero, eh, por la grave situación relativa a la pandemia global, pero fue bien hecho, bien realizado y sobre todo muy interesante por los temas tratados.